¿Qué es CEIBAL? Se creó en el año 2007 con el objetivo de acortar las brechas digitales generando mayor inclusión social y tecnológica para todos los niños, niñas y adolescentes. Actualmente es el Centro de Innovación Educativa con Tecnologías Digitales al servicio de las políticas públicas educativas. Tecnología, clave para la inclusión. La tecnología potencia y fortalece los principios fundamentales del diseño universal para el aprendizaje, el acceso a la información, participación y educación de personas con discapacidad a través de las tecnologías de asistencia, la disminución de barreras del entorno, de acceso y uso, de interacción y comunicación, de enseñanza y aprendizaje del medio físico, entre otros. El interés y motivación de los estudiantes también potencia y fortalece las propuestas didácticas, los espacios de aprendizaje, las formas de enseñanza a través del uso de diversos formatos y recursos, por ejemplo, imagen, audio, video, texto, escritura, música, arte, contemplando los distintos estilos de aprendizaje. ¿Qué es el certi Seival? Es el Centro de Referencia en Tecnología para la Inclusión, que tiene como objetivo suprimir o disminuir barreras que se presentan en el acceso y uso a dispositivos tecnológicos, en la participación activa de estudiantes en la educación, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué hace CERTI Seibal? Realiza la valoración para la entrega de equipos y rampas digitales para el acceso y uso a la tecnología. Brinda asesoramiento a docentes en el uso de herramientas tecnológicas. Brinda formación docente. Tiene el proyecto Valijas viajeras y vi realiza la coordinación de la comunidad de prácticas CERT y Ceibal en CREA. ¿Qué es la valija viajera? Contiene distintas rampas digitales, ha realizado una expansión a todo el país. Hay actualmente 23 valijas que contienen rampas digitales en coordinación con ANEP y se han designado referentes por cada subsistema. Hay una asistencia del equipo CERTI remoto y también en territorio. ¿Qué son las rampas digitales? Son tecnologías de asistencia diseñadas y destinadas para generar mayor autonomía e inclusión de las personas con discapacidad y personas que se enfrentan a barreras para el aprendizaje, comunicación, participación, acceso o uso de distintos dispositivos tecnológicos. Las tecnologías de asistencia o las rampas digitales pueden ser software o hardware. Ejemplos de rampas digitales de software, lectores de pantalla, centro de accesibilidad de sistemas operativos, programas que facilitan la interacción con la tecnología como conversores de texto a voz, reconocimiento de voz para dar indicaciones al dispositivo. Ejemplos de rampas digitales de hardware, eh, mouse por botones o joystick, Permite presionar los botones con mayor precisión y con el joystick se facilita el movimiento del cursor al poder utilizarlo con las manos y otras partes del cuerpo. Mouse tipo trackball. Cuenta con una esfera en el medio y cuatro botones configurables. Para utilizarlo la persona solo tendrá que girar la esfera para dirigir el puntero. Este movimiento se puede hacer con la mano, el pie, el codo o cualquier parte del cuerpo. Rastreador ocular. Es una tecnología de asistencia que permite realizar los movimientos y funciones del mouse a través del seguimiento ocular. Teclado ampliado y con contraste. Genera mayor accesibilidad visual por tener un alto contraste y las letras impresas en mayor tamaño y grosor. Pulsador de tipo botón. Cumple la función de hacer clic. En la parte inferior tiene ventosas que impiden que el pulsador se deslice cuando la persona presiona el botón. Puede utilizarse tocándolo con la mano o dedo o con cualquier parte del cuerpo en la que haya movimiento voluntario. Brazo articulado. Es un complemento al uso del pulsador ya que ayuda a ubicarlo en la posición deseada. Se ajusta en sus diferentes articulaciones en función del mobiliario al que se desea sujetar. Se debe tener en cuenta para esto la postura y posición que tendrá el estudiante para que le resulte cómodo el acceso al dispositivo tecnológico. Otros recursos. Blog CertiCel Seibal. formulario para solicitar asesoramiento y rampas. Manual completo con las rampas digitales disponibles. Video Testimonio Santino, Video Testimonio Eugenia, Seibal LSU, Rea Seibal. Cuenta con recursos en distintos formatos. Biblioteca País. Cuenta con recursos accesibles y herramientas de accesibilidad. Fin de la presentación.